el doctor Luis Nelson Rosario Socia quien tiene una importante información para todo el público de Contacto Diario y toda la región del Nordeste doctor, saludo, buenos días, Qué bueno que está con nosotros le gustó el discurso de anoche a usted doctor, y es la información ya no salud pública no, no, no, yo tengo dos cosas, dos cosas de salud, primero Primero, seguimos vacunando. Es cierto que estamos enfrentando ahora un brotecito llamado post-ADP. Porque tenemos dos semanas de lesiones del ADP y entonces ahora que se están viendo la gran cantidad de maestros que están positivos. Y un caso, por ejemplo, como uno que hay en la bajada. Señores, tenemos un maestro llamado, oigan, Emmanuel Martínez. Hermano, si usted no se vacunó, si usted está renuente a vacunarse, que está, está positivo, tiene la esposa y los hijos positivos en su casa, entonces se mete a las escuelas y ahí no contaminó, entonces cinco maestros más en la escuela de la bajada y tuvimos que cerrar la escuela. Si usted no se quiere vacunar y usted no está dispuesto a llevar una prueba PCR todos los lunes a la escuela, señores, no vaya a la clase y deje que lo desvinculen. Pero no podemos seguir con la irresponsabilidad. Y es que si usted no se cuida, usted tampoco quiere que los demás se cuiden seguimos apostando a que el pueblo entero tiene que vacunarse se va a vacunar para nosotros poder salir de esta pandemia tenemos si vacuna en todas partes, vayan a vacunarse ya estamos en un 65% de primera dosis y un 53% de segunda dosis llevamos solamente un 10% de tercera dosis si usted es diabético, hipertenso, tiene algún problema renal, algún problema de cáncer y usted solamente tiene dos vacunas y no va puesta, señor, mire, vaya y póngase su vacuna de refuerzo con la Pfizer, que es de extrema importancia porque la cepa Delta, la cepa MOL, la cepa británica, lo agarra usted con solamente dos y no va. Y lo puede matar y lo ve a Entonces vaya y póngase por lo menos un refuerzo de la fase. Entonces, lo que seguimos con la vacuna. Doctor, ¿y cómo, cómo se enfrenta el, el, el, el brote ADP? El brote ADP, exigiéndole a los maestros que presenten su tarjeta de vacuna en las escuelas y no dejándolo entrar a la Y entonces por involucrándose la ADP como institución, Claro ¿verdad? que sí, porque si lo lleva Mira, nosotros para las elecciones ADP, le sugerimos a ADP que nos dejaran poner los puntos de vacunación donde iban a hacer elecciones y no quisieron. Y le estamos pidiendo que siguieran la tarjeta de vacuna y tampoco se le exigieron a nadie. ¿Por qué? Porque entonces no van a ir a votar los maestros, se van a sentir mal. Porque le interesaba más el voto que un brote... los resultados. Que un brote post-ADP, como yo lo he llamado. Aquí están los resultados a dos semanas después que pasaron las elecciones. Los resultados están ahí porque tenemos dos maestros ingresados... En, en el Lavandier, tenemos maestros en el siglo XXI ingresados también, y en otros centros clínicos también. Que no es mentira lo que estoy diciendo, porque los números están ahí. Y lo tenemos con nombre y apellido a todos. Entonces, lo que seguimos vacunando, tenemos jornada de vacunación canina, viernes, sábado y domingo. Tenemos puntos fijos los viernes en Villarriba y Arenoso, el sábado en Pimentel, Castillo, Las Guarnas y otros, y el domingo aquí en San Francisco de Macorís. Pero en los tres días, todo el personal de las UNAP, en las UNAP estaremos vacunando en las 60 y pico de UNAP que hay en toda la provincia desde el viernes, y el fijo en la suna y el sábado y domingo el personal de la UNAD saldrá por los barrios. Así que abranle la puerta a la vacuna de Doctor, los perros. ¿Para qué diferenciar las dos vacunas? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tenemos vacuna para <risa> perros y vacuna para mirada. COVID, para toda la población. Doctor, Exacto. cuando usted habla de punto fijo en la UNAD, significa que usted puede ir con su. con su Perro a la a suna <risa> más cercana el fin de semana, lleva a su perrito allá y allá lo vacunamos. Okay. ¿Contra porque, la rabia? Porque tenemos tenido un brote de okay. rabia de perros en la zona de Tenares okay. y no queremos que eso llegue aquí a la provincia de Duarte Doctor, algunas personas que resultan positivas con el COVID guardan eso como un secreto de Estado y andan regándolo. Y no lo dicen porque no quieren que su familia, que su vecino, que nadie se entere de que ellos tienen COVID uh, yo veo que usted da nombre mira, y todo eso Mira, es que, óyeme, pero los datos están ahí, si usted está positivo tránquese, cuide a los demás, si usted no se cuidó usted mismo por lo menos cuide a los demás tranque, se ponga su mascarilla y cuídese, cuídese, mira, claro, yo no eh, me que he quedado sorprendido con el manejo popular. que le han dado, pues entonces critican la educación privada y la educación pública, pero la educación privada aquí le ha dado un manejo muy bueno al COVID. Y por ejemplo, nosotros tenemos colegios, en toda parte han llegado niños con COVID, se han aislado inmediatamente, se le han hecho pruebas PCR. A, lo, a todos los niños que han estado en contacto, a los maestros y también a los familiares. Y tenemos también familiares responsables, padres de niños que tienen COVID, que aunque los niños no lo tengan, pero no están enviando a los niños a la escuela. Eso es lo que hay que hacer. Con el, ahí se es responsable. Eso, hay que tener responsabilidad. Si usted tiene COVID, tránquese. Evite el contacto con los demás. Cuídese, vaya al médico, porque usted está positivo. No piense usted que usted se va a sanar solo en su casa, vaya al médico. Haciendo sí. un Doctor, vaya y para, médico, para no mezclar una cosa con la otra, como decía Nelly, la, el, el, el operativo de canino que ha hay de, de vacunación de perros, sí. Eh, sí. El fin de semana. vamos entonces a reiterar el fin de semana, ese operativo viernes, viene, sábado y domingo, vamos a abrirle las puertas al la, la personal de salud pública que va a vacunarle a su perrito a la casa. Bueno, doctor, gracias por eh, compartir con nosotros y todo el público de contacto diario esa importante información para toda la provincia. Duarte, que es el área que usted le corresponde eh, dirigir de regreso, te diste tinte de de de la Sí, se lo pasa, eso es la envidia. <risa> ¿no? ¿Vamos a